Señoras y señores, hola, hoy te recomendamos una forma más rápida en restaurar iPad sin iTunes. En primer lugar, entrar a iPad en modo de recuperación. Selecciona la opción Restaurar iPad, haz clic en el botón Restablecimiento de fábrica. Y espera 10 minutos, iPhone se restablece completo. Ahora puede activar iPad, según tus preferencias. Esta forma es muy conveniente y rápida. Esta forma puede reparar la mayoría problemas de sistema iOS y iPadOS. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les pueda ser de ayuda. Hasta próximo.